Bueno, estamos con Bernad Farrero, que es fundador y presidente ¿verdad? de, de IMNIG y también participa en mogollón de proyectos muy conocidos como Camalún, Kipu, Factorial. Has hecho exis como Gym for Less y Playful Bed*. Eh, tienes el podcast de Ignis, vamos, todo un referente en el sector, ¿verdad? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por la presentación. Nada, nada, aquí yo, yo he preguntado que si alguien te quería hacer preguntas y me han llegado bastantes preguntillas porque tienes muchos, muchos fans. Eh, luego te las iré haciendo, pero bueno, haces, bueno, que sepas que haces un trabajo brutal que ya lo sabes y te llegará mucho feedback con, con el podcast y vas a conocer mucha información que, que somos la mogollón. Y, y, y tocaremos un poquito el podcast. Pero si quieres para arrancar, si hubiera algún despistado que, que no te sigue, que lo veo complicado, pero en el mundillo te conocemos mucho, pero por si acaso, ¿cuáles son tus orígenes en el mundo digital? ¿Cómo te dio por meterte a montar negocios? Pues, mira, yo soy ingeniero informático, estudié en la Facultad de Informática de Barcelona. Eh, en su momento empecé a hacer software, eh, primero como autónomo eh, y luego monté una, una pequeña consultora. Eh, empezamos a hacer productos de todo tipo y un día empezamos a trabajar para emprendedores. Eh, luego vimos que los emprendedores pues, no querían solo un producto, sino querían tener éxito, querían vender y tal. Entonces nos hicimos suyos sus proyectos, empezamos a aprender sobre marketing, sobre ventas. Y, y eso nos llevó a tener una visión como mucho más global uh -huh. que, que, que luego convertimos en, en, en, la, en la necesidad propia nuestra de, de arrancar nuestros propios productos. El primero fue Camaloon, eh, bueno. un proyecto de on-demand printing que empezó muy nicho eh, en un monomercado, monoproduc monoproducto. Eh, un mercado muy pequeño, pero que consiguió eh, pues satisfacer muy bien a sus pocos clientes que tuvo en aquel momento y que, y que consiguió luego llevar esto a mercados más grandes, a, a más geografías, eh, etc. Eh, es el proyecto del cual yo fui el CEO durante casi siete años eh, y fue mi, mi escuela, la verdad es que ahí aprendí, aprendí muchísimo. Y Nick, que se, bueno, dejó de ser consultora a cierto punto y pasó a ser un modelo de inversión, de de participación en equity en los proyectos eh, y arrancó en total 12 negocios eh, de los cuales pues seis funcionaron bastante bien vendimos dos y cuatro de ellos son los que has dicho camalún kipu eh, factorial y Parkimeter. Eh, son los proyectos donde todavía estamos formando parte de, del equipo ejecutivo y del equipo que, promotor digamos de estos proyectos eh, y aparte de eso, a día de hoy INDIC también tiene una, una pata inversora. Tenemos un fondo de inversión propio, eh, que es nuestro dinero al final, que invertimos. Eh, y que estamos buscando 20 proyectos donde invertir. Hemos encontrado 5 que nos apasionan, uh -huh. nos gustan mucho, crecen. Y estamos buscando 15 más, siempre en primeras etapas, porque invertimos poco dinero por proyecto, alrededor de 100, mil euros por proyecto. Uh -huh. Pero buscamos gente que, que esté muy, muy orientada a producto, que entienda igual que nosotros, eh, la, la, la forma de crear productos digitales, de entender el diseño, de entender la tecnología, eh, gente que piensa como nosotros, nos, nos, nos gusta mucho, nos gusta mu mucho rodearnos de ese tipo de talento. Uh -huh. Entonces, eh, intentamos invertir en, en estos negocios, eh, incluso cuando no tienen métricas, incluso en primeras etapas de producto. Vale. O sea, eh, pero sí, sí que tienen que tener un producto, ¿no? ¿Buscáis productos que ya estén funcionando, que estén en etapas iniciales o invertís también en algún momento en alguna idea que os parezca interesante? Buscamos eh, equipos de producto, entonces un equipo de producto que puede y que tiene la capacidad de generar producto, no entendemos que no haga producto, es decir, claro. no, no nos va a venir con un PowerPoint un, un equipo de producto. Yeah. Entonces, podemos invertir en fases muy tempranas de producto, pero nos gusta ver cosas, ¿no? vale. nos gusta ver eh, algo funcionando y sobre todo nos gusta ver clientes sonriendo mm. que utilizan <risa> ese producto y que les encanta, ¿no? Esto nos, nos flipa. Esa es una buena, buena métrica. ¿Y tenéis algún foco en algún vertical o, os da, o sois agnósticos de, de la aplicación de producto digital? Agnósticos siempre y cuando seamos capaces de entenderlo. Somos bastante limitadillos, pero si somos capaces de entender eh, el mercado, el proyecto, el, el, el, un poco la, la idea de negocio, pues, entonces, eh, nos metemos. Si es algo de bio o si es algo que realmente no tenemos ni idea, pues, no nos metemos. No, no, intentamos no invertir donde no, donde no sabemos. Vale. O sea, básicamente proyectos a lo mejor que podríais hacer vosotros mismos en, en otro momento, sí. ¿no? Vale. Eh, quería preguntarte un poco por el, por el concepto de Venture Builder, que lo has comentado un poquito por encima, pero, pero ¿cuál es la característica de un Venture Builder y qué lo diferencia a lo mejor de una aceleradora? Porque son conceptos cercanos y yo creo que hay gente que todavía a lo mejor los mezcla un poco. Sí. A ver, un Venture Builder. Mmm... Es un concepto que tampoco está muy bien, muy acotado, ¿eh? o sea, hay muchas formas de implementarlo. Yo no sé si nosotros entramos en, en, el, en la definición de Venture Builder, aunque eh, nos hemos denominado así históricamente. Un Venture Builder, al final, eh, es una organización que intenta generar proyectos propios. Eh, el exponente probablemente sería Rocket Internet o también hay eFounders. Eh, e eh, en Francia, que, que está funcionando muy bien, están saliendo proyectos muy, muy grandes, eh, unicorns. Llevan, creo, más de dos unicorns. Entonces, esta gente lo está implementando eh, también muy bien. Al final, es, es como un proceso de cómo sistematizar la creación de oportunidades, la búsqueda de oportunidades de mercado, la in, encontrar equipos promotores, líderes de, de los proyectos y cómo darles los recursos de la financiación necesaria para, para que estos proyectos triunfen. El problema muchas veces de los Venture Builders es que en muchos casos se implementa alguna de estas etapas y no todas. Entonces, uh -huh. Claro, un, una, una factoría de proyectos que no es capaz de autofinanciar sus propios, sus propios proyectos va a tener problemas a la hora de buscar financiación porque cuando vaya a ver Venture Capital les van a decir, oye, el, el emprendedor no es mayoritario, el sistema de incentivos no es el típico de una startup, ¿qué está pasando aquí? Entonces, eh, tiene que tener varias patas cubiertas de la cadena de valor de, de arrancar proyectos y luego todo el mundo sabe la tasa de éxito que tienen los, los negocios de, de las startups, los negocios de internet, con lo cual es un negocio bastante, bastante arriesgado. En, en general, ¿no? Entonces, esto es lo que sería un Venture Builder. Un acelerador es un modelo eh, más, menos implicado, más de volumen, ¿no? Menos implicado uh -huh. proyecto a proyecto, más de volumen, que lo que hace pues, es crear un sistema de un programa, un sistema, una especie de, un sistema de formación al final, eh, donde pues, normalmente tiene mentores o tiene algún programa de, de formación. Entonces, va, bien, va gente que quiere arrancar un proyecto, pero igual no sabe cuál o uh -huh. sí que tiene un proyecto, pero está en una fase muy inicial y no sabe por dónde empezar. Entonces, pasa por este proceso como de formación. A cambio de esto, pues, la aceleradora se queda un porcentaje de su equity, que puede ser, pues, entre el 5 y el 15, pero siempre menos del 30, digamos, ¿no? Vale. Eh, y, y, y, bueno, y es un modelo más a volumen, que tiene retornos cuando algunos de estos proyectos, eh, pues, tienen éxito. ¿no? Es un modelo que, que muchas veces se le llama spray and pray, ¿no? Porque, pues, tienes que participar en muchos, muchos claro. proyectos y algunos de ellos, pues igual algún día te, retor te retorna ¿no? en forma de, de plusvalía. Y ese es el gran problema, que una aceleradora tiene unos costes estructurales importantes, una serie de nóminas que, que probablemente va a tener que pagar cada mes, y en cambio unos retornos, una facturación, entre comillas, que se consolida pues al cabo de muchos años, cuando uno de estos proyectos pues se vende eh, o sale a bolsa, etc. ¿no? Entonces, son modelos también muy complicados. Hubo una época que, que aparecieron muchísimas aceleradoras, eh, y tal y como aparecieron, desaparecieron. Entonces, han quedado un poco las grandes marcas del mundo. Eh, y en España, Idemium, por ejemplo, que es un, es un modelo de aceleradora que, pues, que parece que está, está arrancando, está funcionando y crece. Pero aparte de eso, yo no conozco muchas más que, que les vaya bien y que escalen. Mm. Vale. Eh, y en vuestro caso, entonces, los, los costes estructurales de INIX son, son bajos, ¿no? O sea, ¿tenéis alguien dedicado 100% a, a, a INIG o están todos en proyectos internos? Mira, durante una época tuvimos en ninguna una estructura también de estas, de, por eso lo sé también, ¿no? Porque, porque tengo cicatrices de este tema. ¿no? Eh, tuvimos ya más de 15 personas en plantilla que estaban pues viendo proyectos, buscando y tal, y, y en cierto momento nos dimos cuenta que, que, que este modelo era un modelo muy complicado de, de, de hacer funcionar y que... Si nos focalizábamos en aquellos proyectos donde realmente le veíamos potencial, la escalabilidad pues, seguía siendo infinita, ¿no? Claro. Porque eran proyectos que habíamos arrancado nosotros. Y si realmente tienen tanta potencia y tanto potencial de mercado, ¿por qué no los hacemos crecer ¿no? y los convertimos en, en unicorns? Eh, y un poco eso fue la reflexión interna que hicimos, desmantelamos nuestra propia estructura y actualmente en INIC eh, intentamos que no haya gente que esté trabajando para, la, para el grupo, o sea, como ah. concepto, ¿vale? Intentamos, sí que hay gente que trabaja para varios proyectos, pero intentamos que precisamente se, se objetivice eh, su involucración en cada uno de los proyectos. No, no es que tengamos una estructura y luego tengamos que repercu repercutirlo, digamos, en los proyectos, sino es al revés. Los proyectos tienen unas necesidades, y, y buscamos por recursos igual compartidos, pero que se reparten entre los proyectos. Vale. O sea, lo que intenta es que, que no suponga un coste en mantener esa estructura, sino que, que esté todo vinculado a proyectos dire directamente. Y, sí, y, el overhead es, es de lo más peligroso que tienen los, los negocios en general eh, y es lo que te hacen esclavo muchas veces, claro. a tomar decisiones incorrectas. Vale. Y luego, una cosa que me parece complicada, pero que vosotros parece que empezáis a dominar, ¿no? Por los ratios que has dicho, ¿no? De que habéis montado 12 y, y estáis involucrados en todavía en 6 con, o, o con los exits es eh, qué ideas elegís, o sea, ¿de ¿qué criterios utilizáis para elegir una idea o, o, o la cogéis de fuera o siempre surgen de dentro? ¿Cómo es ese proceso? A ver, el proceso en estas 12 ha sido distinto, ¿no? En, en, en algunos casos ha venido a un emprendedor, eh, y nos ha propuesto un proyecto, nos hemos sumado. Y en estos cuatro proyectos donde estamos ahora involucrados son proyectos que hem, han empezado en la casa, que han nacido en nosotros. El caso de Camalún fue un cliente de la consultora inicial, vale. eh, que nos propuso inicialmente pues, un presupuestador eh, sí. online y que nosotros acabamos proponiéndole a él un negocio conjunto que liderábamos nosotros. O sea, fue, la relación cliente-proveedor fue cambiando y acabamos siendo socios. Eh, y, y en los otros, han sido re, realmente metaproyectos, de herramientas que nos hemos creado para nosotros mismos. ¡Ay, qué bueno! Eh, eh, como Skipu, ¿no? que era para, para gestionar un poco la, el proceso administrativo dentro de, las dentro de la compañía, en el, en el primer momento Camalún, que luego ofrecimos a las otras compañías del grupo y luego a otras compañías de amigas y luego al mercado. Eh, y y Factoriales, pues ya cuando ha crecido en, en recursos humanos, Camalún ya tiene 80 personas, ya tenemos una complejidad de gestión de personas, nos damos cuenta de que no hay ninguna herramienta en el mercado que nos encaje. Eh, que sea user first, que, sea, que, que esté enfocada en el empleado y no tanto en el gestor, que es un poco nuestra obsesión, uh -huh. porque es cuando creemos, creemos que, se, que se produce la magia, que es cuando uh -huh. realmente el empleado empieza a hacer cosas de por sí que le salen de él, uh -huh. como por ejemplo gestionar las vacaciones, actualizar sus datos, cuando estas cosas le salen del empleado, el panorama de, de, de gestión cambia absolutamente claro. ¿no? y lo empezamos a ver con las vacaciones, con la gestión de vacaciones y luego lo llevamos a la gestión de los contratos, de los empleados, pues a, la, a control horario, a una serie de funciones, ¿no? a selección, a una serie de funciones eh, que tienen que ver con la gestión y la relación empresa-empleado y, y que vimos que podíamos cambiar radicalmente. Pero al final partía de una propia necesidad nuestra, de, dentro de nuestra casa veíamos uh -huh. que era difícil gestionar personas claro. y nos, nos creamos nuestra herramienta, luego la sacamos al claro. mercado la financiamos y si yo, y bueno, creció como, como luego te contaré. Si me preguntas sobre factorial. Vale. Guay. Entonces, sobre esta parte, parte, entonces, entiendo siempre, ¿la validáis con vuestras necesidades? ¿La construís a medida vuestra ¿O, ya, o cuando construís en estas fases iniciales ya estáis pensando en que sea algo un poco más general y que, y que luego lo podáis sacar como, como producto? La primerísima versión es una, es una solución simple para nosotros mismos. Vale. Eh, en el caso de, eh, de, de equipo o. o y ya factorial ya fue un poco distinto porque ahí sí que ya estábamos viendo y estábamos imaginando la oportunidad en el mercado. Vale. Pero en general nuestro, nuestro approach siempre es muy de ingeniero, de pensar la solución abstracta que va a servir a todos los casos, a todas las posibles eh, situa situaciones y casuísticas, ¿no? Y entonces ya de por sí intentamos pensar modelos abstractos okay, vale. que puedan escalar. ¿Y, ¿Y le ponéis algún coto? O sea, cuando, cuando eh, por ejemplo, ese equipo Factoria, cuando lo desarrollasteis y empezasteis a hacerlo crecer hacia afuera, ¿os plantáis un objetivo de si esto no funciona de esta manera en tanto tiempo, lo desechamos o tenéis muy claro que iba a funcionar? Eso es, una, es, un, es un tema interesante lo que estás tocando. Es cuándo abandonar. Claro. ¿no? Esto, esto, cómo, cómo te planteas ¿Cuál es la métrica que te hace abandonar? Yo eh, nunca me he planteado abandonar un proyecto que he empezado, nunca. Qué bueno. Nunca, nunca lo he tenido en un business plan. Si pasa eso, eh, voy a dejar de trabajar en ese proyecto. Y, y en eso, la verdad es que he discutido con varias gente que considera que es importante tener claro cuándo abandonar. Eh, yo yo solo, solo contemplo una posibilidad en que se pueda abandonar un proyecto, que es cuando realmente eh, se, se, se prueba efectivamente, fehacientemente de que el mercado no existe. Y cuando esto pasa, no hay nada, no hay nada que hacer ni el mejor equipo del mundo va a hacer nada en un mercado que no existe. Es una frase famosa de por ahí. Mm -hmm. um, pero si hay mercado, hay cosas de hacer. Um, mm -hmm. Y para mí no hay que abandonar. O sea, no hay que abandonar nunca. Ni, ni, que, ni, ni sin cash, no, ni, ni... O sea, no, no, no contemplo esta posibilidad. O sea, no no, no la contemplo. Sí que a veces he que hacer decisiones, tomar decisiones como muy difíciles o reestructuraciones, o tal, pero nunca, nunca he contemplado la posibilidad de abandonar mientras haya mercado. Vale. Y en alguna situación esta que hayas, que hayas vivido, que has dicho ¿no? que has tomado, tenido que tomar una decisión difícil, ¿cómo lo, cómo lo afrontas? ¿No? Porque es complicado decir, oye, me estoy encontrando, o, yo sé que el mercado no acepta todavía esta herramienta o no estoy consiguiendo conseguir esa atracción, tengo que tomar una decisión para alargar el tiempo de vida o para hacer algo. ¿Cuál es tu proceso mental para saber qué es lo que tienes que hacer y qué decisiones tienes que tomar? Porque es muy complicado. O sea, los que hemos pasado por ahí, yo creo que es muy complicado saber qué tienes que hacer y te bloqueas. ¿Cuál es tu proceso mental para llegar a una conclusión de cuál es tu siguiente paso? Claro, es distinto el proceso mental que de hace 10 años que el de hoy. Claro. Esto ha cambiado radicalmente. Hace 10 años, la verdad es que me costaba, me costaba un huevo o sea, tomar una decisión así. ¿no? Y, y, y, y me encallaba y probaba varias cosas a la vez.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 Entonces nos dio, nos dio claro, o sea, nos vimos claramente que este era el camino, ¿no? Claro. También. O sea, seis un modelo casi, casi muy de experimentación, ¿no? De, de oye, me planteo una hipótesis, un modelo, lo pruebo, le pongo. ¿Soléis trabajar un año vista o seis meses? O inicialmente os, os ponéis un deadline y no simplemente lo dejáis correr hasta que hasta que creéis que, que ya habéis probado suficiente? Yo, yo es que no creo que exista otra forma de hacerlo, eh. Yo, bueno. yo todavía tengo que conocer al gurú que empieza en un mercado nuevo con claro. un producto nuevo y tiene ahí toda la receta que va siguiendo claro. plo, plo, plo, plo, un business plan, plo, plo, tal cual, ¿no? Y al final, todo el mundo está experimentando. Nosotros, desde luego, estamos experimentando porque no tenemos ni idea de cómo hacer, cómo llevar a cabo nuestro negocio y experimentamos en muchos, en muchos niveles. O sea, por ejemplo, ahora mismo tenemos campañas corriendo en marketing que, es, que son experimentos y que probablemente tienen un span de una semana de prueba. Eh, en producto, pues, igual estamos probando alguna feature que estamos testeando con un focus group, con un grupo de gente y tal, que luego, si no funciona, pues, vamos a, vamos a, vamos a cambiarla. Seguramente vamos a cambiarla. Y a nivel de estratégico, eh, intentamos hacer menos de, menos de experimento, porque la verdad es que te salen muy caros los claro. experimentos de estrategia. Eh, pero, pero también estamos dispuestos con un span un poco más largo, de seis meses, un año, de variar nuestro modelo de negocio, variar nuestra estrategia, si hace falta, desde luego. Oye, mola, mola, mola porque has dicho tú, ¿no? Que, que es la forma de hacerlo, ¿no? Porque no conoces el mercado, pero es verdad que se hace poco. Muchas, muchas veces es como todo muy férreo, nos planteamos algo muy férreo. Has comentado el paso, en el, el, el último cambio de modelo de Factorial, pasasteis de un modelo del software gratuito a pago. Y, y eso es un cambio que, que a veces sucede y da mucho miedo, ¿no? Es decir, a tus clientes que le estaba dando software gratuito, de repente decir, te voy a cobrar. Y, y creo que el movimiento, evidentemente, os ha salido muy bien. ¿Cómo planteasteis ese, ese paso y cómo, cómo lo vivisteis desde dentro? ¿no? Y, y también qué comentarios o, o qué consejo le puedes dar a alguien que tenga un software gratuito y se plantee este cambio de modelo. Es, evidentemente es, es, un, es, un, es un cambio traumático, ¿no? Porque, claro, la gente cuando se acostumbra a algo gratis, pues, pues lo quiere gratis para siempre, ¿no? Pero nosotros fuimos muy, muy honestos, eh, mm. radicalmente honestos, ¿no? Explicamos, mira, no nos ha salido bien en eh, nuestro modelo de negocio hasta ahora. Intentábamos ofreceros mucho valor y al mejor precio. Eh, tan, tan, tan, tan buen precio que era gratis, eh, pero luego os pedíamos, claro, intermediar vuestras, vuestras nóminas, ¿no? Y, y luego el porcentaje de gente que, que nos daba intermediar sus nóminas, pues, era muy bajo. Entonces, okay. explicamos, eh, pues, eh, no tenemos otro remedio que, que pasar a monetizar el producto, ¿no? Y mucha gente nos decía, no, pero los que empezaron inicialmente eh, deberían mantener el, el, el producto gratis. Pues, no. No, no, no, no. Nosotros no, no, no lo veíamos así y no lo vemos así, desde luego no lo veo así. Eh, nosotros estamos ofreciendo un servicio cada día a nuestros clientes ¿no? Y, y la verdad es que cualquier cliente que no esté contento con nuestro servicio no tiene ningún compromiso con nosotros. De hecho, nosotros no le obligamos ninguna permanencia. No nos gusta la política de permanencia. ¿no? Nos gusta demostrar cada día que podemos entregar valor y de la misma manera pues cuando nosotros tuvimos que explicar al cliente, oye, tenemos que capturar parte de este valor, porque es nuestro modelo de negocio, porque queremos seguir invirtiendo en tu producto y en tu valor, eh, pues fuimos muy francos y, y, y lo explicamos. También es distinto los cambios, los repricings, los cambios de pricing, que ahí sí que muchas veces se hace la política de, de godfathering, que sí. se dice que, es, que, bueno, se mantienen las condiciones por un periodo un poco más prolongado, los clientes de base, los clientes iniciales. Pero es, esto es distinto de no cobrar a cobrar. Yeah. O sea, para nosotros si no cobramos, cerramos. Sí. Al final, esto es un negocio, no es una ONG. Entonces, lo explicamos muy transparentemente y nos sorprendió que un porcentaje altísimo, altísimo de la base eh, pasó a pagar sin quejarse. Y hubo un porcentaje muy pequeño que se quejó mucho, también es verdad. Y hay gente que nos mandó los abogados. Entonces dijimos, oye, pues denúncianos, no sé, tú mismo, denúncianos por, por, por ser una empresa que cobra por su servicio. Sí. Ay, ¿Qué curioso. ¿Y alguno de esos casos fue a más o simplemente fue la típica amenaza de, pues, pues no, superman, la típica, ¿no? son las típicas rabietas que, que yo lo entiendo. ¿eh? O sea, yo, yo a veces también me enfado <ríe> cuando me cobran mucho por algo, pero, pero, la verdad es que nosotros realmente no cobramos mucho. O sea, somos de, de lo que sería el abanico de precios del mercado. Nosotros estamos abajo del todo, porque nuestra prioridad es entregar valor y cubrir mercado. Siempre lo fue desde el primer día. Queremos crecer el número de empresas a las que ayudamos, no tanto en capturar el máximo valor posible marginal por empresa. Eso no es nuestra obsesión. Nuestra obsesión es, es ayudar al mercado en su conjunto. ¿no? Vale. Eh, y, y la verdad es que por eso no, no debería ser un obstáculo el precio que tenemos. tres euros por empleado, ya me explicarás. Así es nada, en nada. Eh, otra cosa que yo me da la sensación desde fuera que también nos ayudó en Factorial fue cuando metiste lo del registro horario, ¿no? Cuando hubo el cambio de legislación, que fuisteis muy rápidos en meter el, el, el control horario y ofrecerlo. Creo que inicialmente era gratuito, ¿puede ser? ¿O? Sí, que, que no me acuerdo. Sí, cómo, ahí, cómo, ahí tuvimos ¿cómo una llamada con, con Pedro Sánchez y la verdad es que nos ayudó bastante. No, es broma. <risa> <risa> no eh, pues básicamente sí, nos, nos cambió esta ley ya, ya lo vimos a venir, que, que era una directiva europea y que iba a afectar a España y tal, y ya estábamos preparados para, para capturar eh, este, este posible cambio de mercado y para nosotros fue, claro, fue muy, muy, muy interesante. Además, todavía estamos en esta fase, que el producto era sí. gratuito. Con lo cual pues captamos muchísimas empresas que pasaron a utilizar el, el nuestro, nuestro software, ¿no? Vale, guay. También te quiero preguntar porque, al, al final, estamos hablando de estas fases iniciales de Factorial, pero ya Factorial lo estáis escalando, está cogiendo otra dimensión. Camalun también ya es un, ya factura un poco. Bueno, si quieres, cuéntanos un poco lo que puedas contar de facturación y demás de cada una de las empresas o el tamaño para, para hacernos la idea y cómo de grandes índices, porque creo que sois 300 personas. ¿Puede ser ya en todo el grupo? Sí, sí, algo más. Sí, lo que pasa es que bueno, cada una está en su empresa. ¿eh? Claro. Eh, como que en sí, no, no, tenemos, no tenemos cada pena de estructura. Eh, pues, a ver, Camalún creció eh, hasta un interanual a principios de este año de, de casi 20 millones de euros. Lo que pasa oh, es ahí. que ahora con el, con el COVID nos ha cambiado los planes totalmente, ¿no? De hecho, hemos pasado tres meses casi en facturación, o sea, dos meses, perdón, no, Cero meses casi, ¿no? En facturación casi cero, ¿no? Entonces, esto ha cambiado bastante la, el panorama, nos ha obligado a reinvertir en la compañía para, para ayudarle a pasar esta, esta etapa. Eh, y, y yo creo que esto va a ser una oportunidad al final para Camalún, porque pues, va a permitir consolidar. Desafortunadamente, Camalún podrá, podrá igual, esperemos, superar esta, esta, esta etapa, pero hay muchísimas empresas pequeñas, eh, más verticalizadas en, el, en nuestro sector, que, que no lo van a superar. Yeah. Con lo cual, pues... Eh, pues esto también es una oportunidad ¿no? para, para, para Camalún, que pues puede consolidar algunos de los mercados donde, donde está operando. Pero claro, nosotros estamos en producto promocional, producto físico, que sin eventos, sin viajes, tal. O sea, no, no, no, no tiene mercado. ¿no? Entonces, no, lo, hemos, lo hemos notado muchísimo en Camalún. Eh, y en Factorial, eh, que actualmente somos unas casi 90 personas a día de hoy, Éramos 40 hace seis meses, o sea, que hemos, estamos creciendo, estamos la creciendo leche. mucho. Eh, también estamos creciendo en clientes, aunque también es verdad que así como crecemos bastante en clientes nuevos, también se nos han muerto clientes de la, de la base que han cerrado puertas. Y como nuestro modelo de negocio está basado en el número de empleados, muchas de nuestras empresas, eh, de nuestros clientes, han despedido desafortunadamente a muchos trabajadores. Y eso también se ha notado mucho en, nuestra, en nuestro modelo de facturación, ¿no? Mm. Pero, pero aparte de eso, el, el net es positivo. ¿eh? Seguimos creciendo, vale. eh, por suerte, porque pues, al final muchas empresas tienen que conectar sus empleados, eh, digitalizar sus relaciones con los empleados, la comunicación, los contratos. Tienen que firmar digitalmente los contratos porque no pueden ir con los papeles ya, más. acabado? Bueno. ¿Los papeles han acabado? Sí, sí. Eso es lo que ha pasado con el, con el coronavirus. Eh, entonces, pues, hay gente que desesperadamente busca soluciones para poder tener toda la relación con sus empleados, todo el histórico de contratos, las nómines, todo. Digitalizado en una bueno. plataforma muy fácil de utilizar. ¿no? Vale, ¿Y, y en Kipu, ¿cuántos sois? En Kipu eh, es un equipo más pequeño, de alrededor de las 15 personas. Vale. Y Kipu, Kipu crece a otro ritmo, no crece uh -huh. tanto como de forma tan explosiva como Factorial, pero también está creciendo. Y lo bueno de Kipu es que es un modelo rentable. Eh, vale. es, es, un es un SaaS rentable eh, y que la verdad es que bueno, también tiene una base muy fiel. Eh, uh -huh. Y también ha resistido bastante la, la crisis. Eh, o sea que, bueno, son, son modelos distintos. También Camalún es un modelo rentable. Vale. Aunque ahora nos va a tocar invertir. vale Factorial es el, único, es el único modelo que tenemos aquí que es realmente intensivo en capital, por tal y como lo hemos entendido y porque queremos, queremos realmente abrir muchas geografías a la vez. Concretamente estamos trabajando en nueve mercados y, eso, y, y construyendo un producto que es muy, muy caro de construir. ¿no? Tenemos un equipo de treinta y pico ingenieros trabajando en el producto y eso cuesta una pasta que no te puedes imaginar. No, no quiero saber las nóminas al final sí, sí. ¿y cómo estáis viviendo este crecimiento? O sea, ¿cuál es la complejidad? Porque acá has dicho, oye, éramos 40 hace poco, 90 ahora. Eh, ¿Cómo se vive internamente meter 50 personas en seis meses y encima para distintas geografías y con este ritmo? ¿Cuáles son los aprendizajes ahí? Es que en Factorial nos damos cuenta en cierto momento que... Que esta oportunidad que habíamos, que esta tontería de las vacaciones, un día de tal, en España y tal, de golpe vemos que, que, que hay todo un espacio de mercado, que es todo lo que es todo el SMB small and Medium Business, básicamente todas las empresas por debajo de mil empleados, por ejemplo, de entre mil, dos mil empleados por debajo de eso, no hay nada. No hay soluciones en el mercado. O sea, nuestro gran competidor es el Excel. Y luego vemos que, que hay otras, vamos a otros mercados, vamos a, vemos Francia, vemos Italia, ¿no? vemos, vemos México, vemos Estados Unidos. Estados Unidos igual, y los países anglosajones, igual tienen más, más players ahí que, que solucionan eso. Pero en general vemos que, que no están solucionados los problemas de este tipo de, este tamaño de empresas. Sobre todo aquellas empresas más tradicionales, porque evidentemente las startups todos tienen la última solución de moda. Pero el mercado no ha cambiado. El mercado en su conjunto, eh, no ha cambiado. Las empresas tradicionales se organizan como se han organizado toda la vida y los empleados están muy desconectados. La, no, la gente en general no tiene la información de, de, de, de cómo está performando un empleado, de, no, no, no hacen evaluaciones. El proceso de selección es muy no, no, no está digitalizado. Eh, los contratos, desde luego, son papel, son papel y archivo o, o en el mejor de los casos Dropbox eh, y todo va en excel. Incluso las vacaciones pues, o el control horario pues va por, por Excel, por papeles, por soluciones muy, muy verticales y en general son soluciones que no, que no, no integran al trabajador como parte de, de, del workflow, ¿no? Y entonces ahí vemos que tenemos una oportunidad acojonante y que, y que tenemos que ir rápido. Tenemos que correr porque evidentemente tenemos otra, otra gente que se tiene la manía de querer lo mismo <risa> <risa> que esto pasa eh, y entonces eh, vemos la oportunidad de, de ganar ese espacio y entonces decidimos abrir nueve, nueve mercados a la vez ¿no? y eso y eso es lo que nos lleva a buscar financiación y empujar mucho más con mucha más fuerza el producto ¿no? vale oye ¿qué, qué mercados son los que has, los que has comentado ¿O México España Italia mira estamos en Francia Alemania eh, Reino Unido Estados Unidos México Brasil Italia y Portugal. No sé si he dicho ah. dos veces Italia. Y España. ¿Y cómo los habéis elegido? O sea, ¿por, por tamaño? Por, ¿Qué criterios habéis utilizado para determinar esos mercados? Bueno, al final, eh, podría decirte que hemos hecho una, una evaluación de mercado, un estudio y tal. No, realmente eh, cruzamos poca, pocos datos relevantes para nosotros, que son eh, realmente el índice de... O sea, el el, el GDP, podríamos decir, la economía eh, del país en sí, uh -huh. en, en su conjunto. Eh, y, y desde un punto de vista también productivo, el número de empresas, etcétera. Eh, luego vemos también el, el, la competencia. Hacemos un análisis de competencia, pues, viendo sobre todo el nivel de, de penetración en, en keywords y en marketing online, principalmente. Eh, y, y, y básicamente, básicamente, es esto, ¿no? Eh, o sea, desde un punto de vista estratégico, grandes economías donde si tenemos éxito y lo hacemos más o menos bien y conseguimos penetrar estos mercados, pues, el techo va a ser muy alto uh -huh. y, por otro lado, la fricción, cómo nos va a costar entrar en estos mercados, bueno. ya sea por el grado de digitalización como por el grado de competencia. Y eso nos ah, ha llevado a elegir estos mercados. Bueno, bien. Eh, y habéis levantado 15 millones, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo fue la ronda? O sea, ¿cómo, cómo la habéis vivido? Porque lo cerrasteis ya en, en, durante el confinamiento, ¿no? Yo creo que ha sido la, de las grandes rondas que, que se han cerrado. Eh, y yo cuando lo escuché dije, ole, ole, ole por un lado por vosotros por conseguirlo y también por el apoyo de los inversores, ¿no? Que no sé si sí. fue complicado para vosotros, cómo lo vivisteis. Mira, aquí es donde se ve también la reputación de, de un fondo, ¿no? Eh, la verdad es que en este caso CRV, que es un fondo de los más antiguos de Silicon Valley, eh, de, los, de los 70, si no recuerdo mal, mal, he invertido en más de 500 empresas. Para ellos el, el, la, su reputación es fundamental. Entonces, nosotros tenemos un acuerdo de caballeros, de handshake. Eh, no tenemos ni un papel firmado y, desde luego, no tenemos el dinero en el banco y en todo esto se produce la, una pandemia global <risa> con, en esta situación que nosotros estábamos acojonados eh, y, y hablamos con el inversor y tal y dijimos oye esto que hemos acordado entiendo que está es firme no y nos dijo mira eh, para nosotros esto es lo más importante o sea realmente que, que nuestra palabra valga es lo mejor y lo más importante que tenemos con lo cual podéis contar en ello y no tengáis no sufráis ni un minuto seguimos sufriendo o sea cuando, cuando digo eso, <risa> a pesar de esto a pesar de estas palabras hasta que no vimos el dinero pues la verdad es que chapó porque, porque se portaron realmente eh, muy bien, ¿no? O sea, ni, no cambiaron ni una condición, ni sacaron ninguna cláusula de última hora, que cosas que, que he oído por aquí yeah. eh, que otra gente sí le ha pasado en estos tiempos, ¿no? Eh, desde luego, a nosotros no, no nos pasó. No. También creo que las cosas son muy distintas eh, en, en Silicon Valley, la verdad, eh, en Estados Unidos en general, eh, que en otros sitios, ¿no? Y también el tamaño del fondo, la experiencia, cambia mucho. Nosotros nos fuimos fuera en este caso, ¿eh? a buscar financiación. Ya lo teníamos claro que íbamos a ir fuera por el tipo de ronda y el tamaño de ronda. ¿Por, por el tamaño o, o, o queríais también la experiencia? Es decir, ¿cuáles son todas las cosas que llevaron a iros a Silicon Valley? Mira, nosotros habíamos eh, en la ronda SIT, sí, la ronda SIT sí, de facto, que levantamos 3 millones y medio, eh, ya nos fuimos fuera. Levantamos con un fondo de, de Suecia, eh, Creandum, que es el inversor de de Spotify, de Jettel, de varios unicorns, Klarna, varios unicorns europeos, y, y Point9, que es como el fondo especialista en SaaS más, más reconocido en el mundo, eh, y CAFAN, en España. Eh, y, y la verdad es que nos fuimos fuera ya porque entendíamos que, bueno, aprendimos in situ que la dinámica, la forma de negociar, la forma de hablar de la visión eh, era muy distinta. Nosotros en aquel, en aquel momento no teníamos métricas, estábamos en medio de un modelo de negocio que no acababa de arrancar, pero teníamos una visión muy fuerte de este espacio, de este segmento de mercado y teníamos un producto que tenía un engagement brutal con los empleados. Eso es todo lo que teníamos. Pero teníamos un producto que a la gente le encantaba, pero no conseguíamos vender nada. Sí, claro. <ríe> con él. Y claro, esto vete a un fondo español y explícale. Sí. hay eh, ¿no? que hay inversores que dicen, no, mi producto no me interesa. Pues, pues nosotros solo teníamos producto en aquel momento. Y la verdad es que se lo explicamos a este fondo y... Y entraron bastante en detalle en, el, en los casos de uso que resolvíamos, hablaron con clientes y tal, y, y, y entendieron que, que realmente estábamos solucionando un problema, aunque todavía no habíamos encontrado cómo monetizarlo. Y con eso levantamos esta primera ronda de 3,5 millones de euros. Eh, claro, ya vimos, ahí aprendimos que las cosas funcionan muy distinto en este tipo de fondos. Eh, dijimos, ya o sea, nunca más podemos a volver a, a levantar dinero aquí en, nuestro, en claro. nuestro barrio, ¿no? Que era lo que hacíamos antes. Claro. Eh, pero luego, en la siguiente ronda, eh, Fuimos por Europa y bueno, vimos a muchos fondos en Europa eh, y recibimos muchísimos nos, pero muchísimos nos. La gente piensa que, que no, que nosotros pues vamos ahí y, y nos abren las puertas. No, no nos cerraron las puertas <risa> masivamente. Eh, y, y seguimos probando, seguimos abriendo puertas, pero mucho. O sea, nuestro CRM tendríais que verlo, ¿no? Tenemos un CRM con muchísimos, muchísimos fondos. Eh, y nos fuimos a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos las conversaciones eran otras, ¿no? Ahí sí que podíamos hablar de cómo queremos cambiar el mundo, que es lo que a nosotros nos gusta hablar, ¿no? Claro. Nosotros vemos el mundo, vemos un problema y vemos... No, no nos van a preguntar, hoy ¿cuál es tu CAC de, de ese segmento de hoy? O sea, no lo sé, no lo sé, porque te lo puedo enseñar, pues que mañana será otro. O sea, yo sí. si quieres me paso media hora explicándote por qué este CAC en ese segmento... Pero realmente tú entiendes lo que estoy haciendo aquí, ¿Tú ¿entiendes el problema que estoy solucionando y cómo lo estoy solucionando? ¿Me ves capaz? ¿Ves a mi equipo capaz de, de, de llevar a cabo este proyecto? Y la verdad es que estas conversaciones las tuvimos con los americanos y nos entendimos muchísimo mejor. Entonces dijimos que ya no volvemos a Europa. <risa> <risa> que nos quedamos de Estados Unidos, ¿no? Casi. Esa es ha sido un poco nuestra experiencia. Vale. Lo siguiente ya ha sido a la luna a levantar, porque ya no. Pero está guay, ¿no? Este aprendizaje de, es pues casi que ahí sí que compran la visión, lo que les importa es la visión y cómo vas a tocar el mundo, porque es donde está sí. el, realmente el revenue gordo, por decirlo así, en lugar del corto o medio plazo, quizás por y lo que se, has dicho. Se nota en se todo, se notan los contratos, en las valoraciones, en ese, no te van a poner la cláusula ahí para ganar la última pela, no, no, no, no, no, no. O sea, ellos están jugando a otro juego. Claro, están jugando a largo plazo y mucha pasta. Y en todo este proceso, el, el tener un fondo local como la KFAN, ¿os ha ayudado en algún momento ¿O a, a, a tener esos accesos a otros fondos? ¿O realmente tampoco es relevante contar con un, con un fondo conocido como puede ser KFAN en fases iniciales? A ver, eh, esta es una pregunta un poco complicada. <risa> eh, yo, creo que, yo creo que sí. Eh, yo creo que sí que ayuda, eh, ayuda a un fondo local porque pues da seguridad eh, mm. al final. A, un, a cualquier fondo extranjero que se plantea, hasta voy a invertir en España? con Saber que hay un coinversor institucional que conoce la jurisdicción, pues, eh, pues elimina riesgos, ¿no? Pero luego ya, eh, más allá de que sea local o internacional, yo creo que es eh, que el emprendedor se entienda, ¿no? Yo creo que nosotros con, con cafán también nos hemos entendido desde el principio y tenemos una relación ya de, de, de largo, de, de mucho tiempo, ¿no? Eh, y eso es un poco lo que nos, nos ha llevado a tener Cafán, más que el hecho de tener un inversor local. Vale. ¿no? Ese tipo de recetas yo, yo no, no las compro demasiado. Vale. En general. Claro. Además, quizás en España sea casi, casi el único fondo que, que puede invertir en una etapa como estaba de vosotros, ¿no? en un en, Más en producto quizás que en, que en tracción. Sí, la verdad es que confiaron mucho en el equipo en el caso de CAFAM. ¿no? Vale. Eh, casi ya ni en producto, o sea, confiaron en el equipo. En vosotros. <risa> <o> sea, <Sí. risa> bueno. También con vuestra experiencia es normal. Eh, mira, me hacía Juan Pablo Tejela de Metricool, que lo tenía por ahí por, por tu podcast, me hacía una pregunta para hacerte a ti que decía, ¿cuál es el plan para Factorial con su nueva inyección de capital? En, básicamente, ¿en qué narices os vais a gastar tanto dinero? Que suena tanto desde fuera, pero seguro que dentro no suena tanto. Sí, pues, pues esa, es, esa es la pregunta, esa es, esa es la clave, ¿no? Porque, claro, todo el mundo nos felicitaba, oye, felicidades por la ronda y tal. Yo, no, no, no me felicites, porque de momento lo único que ha pasado es que he perdido un trozo de mi empresa. Yeah. Eso es lo único que podría celebrar ahora, que no es una cosa celebrar. Ahora es, tengo dinero en el banco y tengo que usarlo bien para crecer, para crecer más rápido que nadie, ¿no? Eh, entonces, pues, ¿en qué vamos a gastarlo? A ver, vamos a intentar no gastarlo, ¿no? Porque de por sí eh, intentamos generar dinámicas de crecimiento que sean rentables y que sean sostenibles. Pero, pero sí que es verdad que vamos a invertir mucho, mucho en nuestro producto. Eh, ahora tenemos la oportunidad de, de, de dar, entregar mucho más valor a nuestros, a nuestros clientes. Eh, y no vamos, nos, no vamos a no afectar al precio, no vamos a trasladar esto a, a, al mercado esta vez porque tenemos financiación. Eh, entonces, queremos construir un producto que sea realmente muy, muy, muy diferencial que toque todas las patas de, de, de problemas de empleados, de gestión, de problemas eh, problemas entre comillas, de eh, oportunidades que tienen que ver con empresa- empleado eh, de la forma más horizontal posible y de la forma más abierta posible que se pueda configurar y parametrizar eh, para que pueda servir para una empresa de mil trabajadores y una empresa de ella más pequeña y que se pueda integrar con soluciones verticales que es un poco nuestra visión o sea todo no, lo que hacemos es casi API first o sea es, eh, es conectable con otras soluciones, de forma que cualquier empresa que, que tenga un problema, pues, ya que sé, de expense management, por ejemplo, de gestión de gastos, eh, y, y quiera utilizar una solución muy, mucho más vertical, mucho más concreta para su negocio, pues, puede seguir utilizando Factorial porque podrá integrarlo con nuestro dominio de datos, con las aprobaciones de los managers, con, los, ¿no? con, toda la, con todo nuestro sistema de reporting, de forma que eh, podrá tener todo su ecosistema mapeado, todo su ecosistema que tiene que ver con empleados, mapeado en nuestra plataforma. Eso es un poco eh, en nuestra visión ¿no? y eso, pues eso cuesta, cuesta una pasta. ¿no? Hemos conseguido contratar a gente, la verdad, es que muy, muy, muy top en los últimos meses. Eh, y eso es una parte. Y la otra parte es la parte de go to market, que es la que llevo yo, marketing y ventas. Eh, y Vamos a intentar pensar un poco fuera de la caja de cómo, cómo llegar eh, al mercado, en cada geografía, con un approach, un approach local, una aproximación local. Nosotros no, somos, no queremos hacer el mismo marketing que hacen muchas veces los americanos, que es, bueno, yo, yo eh, marketizo en inglés y ya, ya me encontrarás y tal. No, nosotros queremos atacar cada país con su cultura, con su, con su lengua, con su equipo local, tanto de marketing como de ventas. Eh, casi, casi te diría hasta de producto. A mí me gustaría tener nativos de un producto que están pensando en los problemas locales, porque al final nosotros no venimos de Estados Unidos, venimos sí. de, un, de un país más pequeño y somos capaces de entender que cada país tiene, tiene su idiosincrasia. ¿no? A, a este respecto que dices, Gerard Campillo también nos deja una pregunta que casi has resuelto, que es si tenéis estrategias comerciales diferenciadas por, por cada país, ¿no? Ya has dicho básicamente que, que no, pero yo no sé si hay un, una unión común entre todos, o sea, todo a todo destilar la misma base o podéis llegar a tener eh, estrategias absolutamente distintas. No, mira, nosotros tenemos países que los agrupamos en, como si fueran startups. Vale. Tenemos SIT, países en fase seed, SIT y SCALE. Qué bueno. ¿vale? Eh, tenemos cuatro países que están en fase seed, donde estamos invirtiendo relativamente poco, porque todavía no tenemos ahí ninguna métrica que nos, nos, nos hagan eh, pasar a la siguiente fase. Luego tenemos cuatro países que están en fase SIT eh, y los países que están en fase SIT tienen eh, un equipo de marketing propio. Eh, tienen budget de, de media propio, tienen un equipo de ventas propio y tienen el mimo de producto, de customización y adaptación al mercado. Vale. ¿vale? Esto no lo tienen los, los equipos de pre-seed. Uh -huh. eh, y luego tenemos Scale, que a día de hoy para nosotros es, es solo España, que uh -huh. es un mercado que crece a otro ritmo, a otra velocidad eh, y tal. Y ahí pues tenemos muchos más recursos. ¿no? Tenemos un equipo de ventas más grande, tenemos un equipo de marketing más grande, más budget. Eh, pero en todos los casos, cada, cada aproximación a cada mercado es, es distinta, con un equipo distinto vale y, y a nivel de pricing también lo cambiáis y, y, y también a nivel de pricing, ¿cómo encontráis el precio adecuado? ¿no? Porque también es una de las grandes cosas que es muy complicado muchas veces, sobre todo en un Sí, nosotros ya te digo, tenemos... Eh, es muy fácil porque estudiamos un poco el mercado, vemos cuál qué players hay y nosotros cogemos el segmento más bajo de precio vale. porque nuestra aproximación nunca fue capturar el máximo valor marginal por empresa. Con lo cual, y además, estamos regalando, digamos, casi toda la funcionalidad. Cobramos por la, por la plataforma, uh -huh. pero no estamos cobrando por la parte de ATS, de software de selección o por la parte de performance management por separado. O sea, estamos integrando toda la funcionalidad por simplemente por el coste propio de la plataforma. Eh, entonces, tenemos como 4 o cinco precios dependiendo de la zona del mundo donde donde está el país y un poco sus niveles económicos y tal. Vale, pero lo ajustáis por ahí y vais al segmento bajo. Bueno, bueno, también también así tenéis un baseline bastante fácil que os permite operar. Sí. También Gerard nos preguntaba si equipo y factorial siempre van a ir por separado o si habéis pensado en, en que factorial compre equipo o, o se integre, ¿no? Porque al final es verdad que, que tocan problemas muy, muy cercanos uno del otro. La verdad es que son empresas de hermanas eh, que ha habido, ha habido circulación de, de gente que en un momento dado está en Kipu y luego pasa a Factorial y tal, o sea, han colaborado muchísimo las dos compañías. Somos la misma gente al final, eh, pero pero no no planteamos una fusión de cara al futuro porque tienen retos totalmente distintos los dos proyectos. Vale.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 Mola, mola esa esa visión. También vas a tener una visión más completa. Otra cosa que hacéis yo creo en INIC que, que mola mucho, al menos cuando, cuando lo ves desde fuera, es que los perfiles que tenéis al frente de las compañías y, y asociados a o a pues, son perfiles súper potentes. Está tú, estás tú, está Jordi Romero, o sea, eh, ¿Cómo, ¿Cómo has conseguido, cómo, claro, como no me conozco la historia, ¿cómo se ha ido involucrando toda esa gente con tanta experiencia en, en el proyecto? ¿Y cómo, cómo se coordina en el día a día? ¿Cómo, porque tienen que ser unas reuniones bastante interesantes, ¿no? Con, con Mucho, tanto muchísimo. Coco. Esto es lo que lo hace todo más, más interesante. Tenemos el CEO de equipo es Dan Crack, que era el, el estaba trabajando en la gestoría más grande del mundo, era el número dos eh, con lo cual sabe algo de, de, de service providers. Eh, tenemos a Juan, que era... Eh, escaló una compañía de 0 a 2.500 millones de euros de facturación en Estados Unidos. Es eh, la primera marca del, del mundo en fundas de móvil, Otterbox, y, y aparte fue uno de los primeros ejecutivos en Telepizza, que entró cuando estaba en un piso franco <risa> en Madrid. Eh, y salió cuando estaba en el IBEX 35, siempre llevando por pues, ¿no? el marketing. El creador del secreto está en la masa y, y todo cosas. Eh, con lo cual es un ejecutivo también pues, top. Eh, y, y Jordi Romero, que es, aparte de... De, de ser mis socios desde hace muchos años. También es mi amigo, es, es la primera persona que conocí de mi universidad, en el, en el autobús, siempre contamos del autobús, yendo a la universidad el primer día. <ríe> Son estas casualidades que dices, bueno, réplícalo, pues, pues buena suerte. Eh, y, y, y con él pues, hemos hecho un montón, de, un montón de cosas, ¿no? Y cuando vi la oportunidad también en, en, vimos en, en Factorial, no la oportunidad en Recursos Humanos, que, que ahí había un gap que masivo, un gap masivo en un mercado muy grande, y que teníamos que solucionarlo, la primera persona con quien hablé de esto fue con Jorge, desde luego. Yeah. Eh, y él estaba en aquel momento en, en Redwood y, y tal, y, y hablando con Pau también, qué hacemos y tal. Y nos volvimos a juntar y habíamos trabajado eh, juntos en el pasado. Al final, eh, el talento es, es, es lo más importante, todo el mundo lo dice, pero el talento es lo más importante para hacer cualquier cosa relevante. O sea, olvídate, el talento. O sea, el talento es... Es clave y también es la, la razón o la ilusión para ir a, a trabajar, ¿no? Porque cuando te rodeas de gente que tiene ideas muy fuertes y muchas opiniones y, y, y te, te aporta mucho, ¿no? Te enriquece uh -huh. mucho. Yo, yo tengo, me siento muy afortunado precisamente por eso, porque al final lo que hago, lo hago con una gente tan top, uh -huh. pero ya no Romero, Juan y, y Dani, y Albert, Domingo también. No, no, ya mi equipo, que en algunos casos son muy jóvenes, pero tienen todos un talento que es espectacular, ¿eh? Y alucino con ellos, ¿no? Oye, mola, mola. Te voy a hacer también quería preguntarte un poco. Como en Innic habréis visto a lo largo de todos estos años multitud de negocios, ¿ha habido algún negocio que con el tiempo hubieras dicho, tendríamos que haber, o sea, que te hubieras arrepentido de no haber entrado no, o no haber eh, hecho ese negocio? Mm, no sé, sí, muchos. <risa> Muchísimos, de hecho. Pero ahora no se me ocurrirán. Me acuerdo de Trip for Real, eh, que conocimos a Gloria, eh, cuando estaba empezando, le buscaba un, un partner tecnológico y tal, nosotros nos venía a ver mucha gente que buscaba CTO. Nos sigue pasando, eh, gente que buscan CTOs o directores de producto. Nos dicen, oye, vosotros nos podéis ayudar. Antes cometíamos el error de decir que sí, nos metíamos en todo tipo de líos. Ahora decimos que ni de coña. Pero, pero en aquel momento, por ejemplo, eh, trip for real nos, nos vino a ver y dijimos, esto no, no tiene ningún sentido. Y luego se vendió Airbnb y es parte del un vertical de Airbnb, que es Experiences. <risa> Ahora no. <ríe> eh, y así nos ha pasado con la tira de proyectos, ¿eh? o sea, tampoco voy a explicar ahí cada uno de ellos, pero, pero sí nos ha pasado con proyectos que, que nos hemos equivocado radicalmente. Vale, ¿Y, y algún caso al contrario? ¿Es algo, ¿Algo de lo que hayáis hecho que dices es que esto aquí no nos teníamos que haber medido lo que te hayas arrepentido de haberlo hecho? Es que esto voy a quedar muy mal con, ¿Eh? con mis socios <ríe> del proyecto en sí, ¿no? A esto me sabe mal decirlo también. Pero, pero sí, sí, sí. Vale. sí. efectivamente nos hemos metido en estarados en, en <ríe> Que, que ahora, ya, ahora ya igual no nos meteríamos, pero en aquel momento, pues, pues nos metimos, ¿no? Hemos hecho proyectos de, de todo tipo. Es, es lo típico, hay aprendizajes. También Juan Pablo nos preguntaba, eh, ya a modo curiosidad, ¿en qué empresas eres socio a título personal y qué participación mantienes en cada una de ellas? Juan, Juan Pablo, como escucha mucho tus podcasts, me ha pasado veo, ya ya veo, ya veo. preguntas para, para chucharte. Mira, yo... Soy socio de una empresa que se llama INIC. Eh, soy socio mayoritario, de hecho, de, de una empresa que se llama INIC, y, y a través de INIC soy socio en todo lo demás. Yo, yo particularmente no soy socio de ninguna otra empresa. Vale. Eh, pero INIC, sí, INIC es socio de, de bastantes empresas, eh, sobre todo a través del de nuestro propio vehículo de inversión, eh, donde hemos invertido pues, en, en Cubo, eh, que es una compañía de logística distribuida. Eh, en, en SIRA, que es una es una es una digital native vertical native vertical brand, vertical brand. exacto eh, pero que es omnicanal y que tiene retail físico de café eh, luego hemos invertido eh, también en una, en una marca eh, de, de financiación para marcas emergentes de moda eh, que, que también también es un e eh, un e-commerce al, al mismo tiempo que se llama Basquiat eh, que también está creciendo mucho ahora. Eh, la verdad es que es un modelo interesante. Eh, luego hemos invertido en HireFlix, eh, también, que es el proyecto de Nacho González Barros, fundador de, de InfoJobs, que es un, un ATS, un software de selección basado en vídeo, enteramente en vídeo. Y luego hemos invertido también en Oraim, que es una compañía de, de, de método, un método de pago para, para máquinas. Eh, máquinas de, de, de vending etcétera una, una interfaz para poder conectar con máquinas de vending y poder pagar eh, y lanzar promociones etcétera en las máquinas de vending eh, y estos son los, los cinco proyectos donde, donde hemos invertido y aparte de eso pues que está todavía en alguna participada saliendo y tal pero pero y luego tiene un pequeño negocio de, de real estate que es la parte de de gestión de espacios, de coworking, de cafetería que tenemos en, aquí en el poblano tenemos una cafetería pues muy grande de 800 metros cuadrados donde hacemos eventos, hacemos todo tipo de, de historias, fiestas también a veces <risa> eh, y, y eso es un poco donde las cosas sí un poco más raras donde, donde nos hemos metido. Oye, mola. Ya te hacer las últimas preguntas. Gerard Campillo también nos decía si no os atrevíais con el CRM o veis que el mercado ya está muy saturado. CRM eh, a ver, nosotros nos atrevemos, <risa> todo, lo que pasa es que tenemos que ver que realmente es la mejor oportunidad que tenemos. Eh, probablemente CRM está bastante lejos como oportunidad, ¿no? Porque, porque es un mercado que está bastante ocupado y porque no vemos tampoco, es, es, una, es un problema muy vertical, ¿no? no, no es, nosotros intentamos trabajar en cosas que sean problemas horizontales en las compañías, que tenga que ver con la relación empleado y compañía. Entonces, eh, CRM afecta solo a ventas, ¿no? Y depende, ¿eh? hay compañías que utilizan CRM como, como, como RP casi. Sí. Pero, pero, pero en principio no, no está en nuestra lista de, de prioridades ahora mismo. Vale. ¿Y, y tenéis pensado ya con, con la que tenéis con Factor y demás meteros en, en más proyectos además de las invertidas? ¿O, ¿O proyectos propios ya habéis decidido parar un poquito? No, proyectos propios eh, yo creo que, que no vamos a arrancar. Vale. Eh, en breve y, y espero toco madera de que realmente me mantenga en esta, en esta línea, porque la verdad es que tenemos un reto bastante, bastante heavy actualmente con las compañías, en las compañías que estamos. Y a tope. Sí, que, sí que vamos a seguir invirtiendo, eso sí, ¿eh? Vale. Sí, lo que decías al principio, ahí tenéis para 15 startups más, así que, que los que quieran que se, se acerquen a INI, que, que andáis buscando por ahí talento. Eh, claro. Últimas dos preguntas. Una es, eh, para mi gusto, ¿es tu visión sobre el ecosistema emprendedor en España. Es decir, ¿qué, qué, ¿qué le falta a España para que empezamos a surgir más startups, pues como está, estáis haciendo con Factorial, ¿no? pero para que surjan 100 o 200 o 300 factorias o empresas que puedan revolucionar el mundo? Pues mira, esta es la razón por la que nosotros estamos haciendo el podcast y todo el esfuerzo que hacemos de comunicación. Porque como tenemos una opinión tan distinta de lo que es el estándar o lo que es lo que normalmente se habla en España. Nosotros creemos que, que, que nos falta cultura, eh, nos falta cultura de emprender, de, de riesgo, nos falta cultura de riesgo, o sea, en España eh, los mejores casos de éxito que tenemos de los emprendedores de referencia son emprendedores que igual han vendido sus startups bastante temprano por 20 millones de euros, por poner un ejemplo, eh, y esta es nuestra referencia top. todo. Eh, entonces, claro, yo, yo nunca he tenido, yo, mis referencias para mí particularmente siempre han sido americanas. Porque no he podido encontrar, me ha costado mucho encontrar en España gente que piense que puede cambiar el mundo. Y a mí eso es lo que me motiva, ¿no? El cambiar el mundo. O sea, aunque estemos en España, ¿qué importa si estamos en España? Si el mundo, si, si Internet ha, ha, ha tirado todas las barreras a, a abajo, ¿no? Y, y realmente nosotros podemos estar vendiendo ahora mismo en, en Wisconsin eh, sin despeinarnos, ¿no? Yo además seguro que no me despeino. <risa> eh, eh, Ostras, pues, pues ¿por qué no aprovechamos eso? Que somos más tontos nosotros que los, que los americanos o, o que los, los alemanes o que los ingleses, no no lo entiendo, no lo entiendo porque aquí hay un talento espectacular, pero es un tema de ambición, una cultura de, de, de compañía, o sea, la gente le da mucho miedo, por ejemplo, de aquí salir a buscar financiación fuera, ¿por qué? ¿Por qué? Pero si la mayoría de gente habla inglés ahora, aunque no hables inglés perfecto, pero pues te puedes comunicar, ¿no? ¿Por qué no vas? Si, si, en, si en Londres solo hay más fondos que, que no te los vas a acabar, o sea, no te los vas a acabar. ¿Y por qué la gente se deprime aquí cuando ha ido a pichear a, al barrio, a su barrio, no? No, no son cosas que se me escapan eh, y, y además que hoy en día los inversores tienen un problemón, ¿no? Porque no tienen proyectos donde invertir y invierten en todas las fases, también en SIT. Sí. Y, y Europa es un conjunto, es una jurisdicción que transmite seguridad a cualquier inversor internacional. Entonces, no, no entiendo por qué la gente no piensa más en grande eh, y sale de las fronteras, de, de un mercado como España y se va a vender al mundo. Entonces, eh, pues no, eso es que lo que creo que le falta al ecosistema de, de España, la verdad. Pues, nada, pensar a lo grande y lo que hacéis en Innig de, de llevar referentes de, y de plantear muchas preguntas como haces tú, ¿no? De, que, que buscan hacer pensar ayu ayuda muchísimo. Ya para acabar, ¿qué, qué objetivo tienes con, con Innig a, a futuro? O sea, ¿qué es lo que te gustaría que dentro de, yo qué sé, 5, 10, 15 años, cuando sea, pase con Ignic? ¿Quieres que siga vivo? ¿Quieres venderlo? ¿Quieres...? Eh... No, no, no, no, creo que, que tenga sentido venderlo, Indic. Eh, a mí me gustaría que, que a mí mi, al final mi, mi objetivo es hacer crecer eh, lo que estoy trabajando, ¿no? Y Indic al final ha consolidado todo mi proyecto vital. Igual es mi, mi último negocio donde estoy trabajando cuando me, me jubile o me muera, no sé. Eh, no, no, tampoco me, me imagino jubilándome. Pero, pero no no no me planteo la venta de Indic. Igual, igual sí que podría tener sentido en un momento dado pues eh, salir a bolsa, por ejemplo. ¿no? Eh, si, si realmente tenemos vocación de, de seguir invirtiendo en proyectos o tenemos una cartera que tiene un valor importante, nuestra visión es muy a largo plazo, con lo cual eh, pues es compatible con, con una posible salida a, a un mercado público o ampliar la, la base de inversores. Eh, no, no, hasta ahora no nos lo hemos planteado porque tenemos el reto en sí de crecer nuestras compañías, eh, pero, pero podría ser una opción. ¿no? Vale. Y en el caso de Factorial, ¿lo ves igual? O sea, o, o Factorial sí que lo ves como un posible exit grande. No, no. Es, bueno. en, en realidad no. Y además esto también lo explicamos a los inversores. ¿eh? O sea, nosotros no tenemos una... Nuestra exit strategy, que es una cosa que te preguntan a veces, ¿no? Eh, no, es, eh, no es vender la compañía, o sea, para nada. Porque es, entiendo que esto puede ser un objetivo para un inversor, ¿eh? Pero para un emprendedor que al final no está tan motivado como nosotros, que no estamos tan motivados para... Para, para hacer cash, porque tampoco sabemos muy bien qué hacer con el cash. Eh, lo, realmente lo que nos motiva es, es trasladar toda nuestra energía en captar mercado, en cambiar las dinámicas de un mercado, en conseguir impactar. Eh, y eso es lo que realmente, nos, lo que más nos gusta hacer. ¿no? Dices, si, olvídate del dinero, de todo, puedes hacer lo que quieres. ¿Qué harías? Pues lo que estamos haciendo, que es lo que nos motiva. Uh -huh. Tenemos la suerte de hacer, de trabajar en aquello que nos apasiona. Eh, entonces, pues, pues, ¿por qué vamos a vender? Entendemos que hay inversores que pueden ser compañeros de viaje durante un periodo determinado. ¿no? Pero seguramente si crecemos y generamos valor y captamos mercados, pues probablemente habrá para ellos oportunidades de revalorización y desde luego de salida. ¿no? Habrá otros que estarán dispuestos a, a comprar sus participaciones o, o podremos salir en mercados públicos, que es algo que también nos planteamos. Pero, pero en ningún caso están en nuestros planes vender. Otra cosa es que en un momento dado veamos que ostras, no somos capaces de seguir... Eh, creciendo, o tenemos un competidor muy bestia, o hemos, todavía no nos ha pasado, ¿eh? pero pues nos hemos encontrado con un obstáculo muy grande, y entonces eh, entonces sí, claro, entonces vamos a ver qué podemos hacer para, para maximizar el, el valor de, el, del accionista. ¿no? Mola, y entonces no, no, se ha, no se ha supuesto un problema, no el decir esto, de el, el, no tenemos un exit estratégico, no tenemos una estrategia de salida, y, y para los fondos no, no es un problema. No, no, no, no. Yo creo que no. No, porque es obvio. O sea, si, somos, si hacemos crecer el, el, el proyecto de forma significativa, eh, pues para ellos es un buen deal. Va a ser un sí. buen negocio, ¿no? Seguro que va a ser un buen negocio. Sí. Vale, genial. Pues nada, Bernat, eh, no te robo más tiempo. Muchísimas gracias por, por compartir tu, tu visión. Yo creo que también es una visión fresca y con lo que has dicho tú, no con ambición, que nos anima a todos a, a que desde aquí podemos conquistar el mundo si queremos, que es un tema de ganas, vale. que el esfuerzo le vamos a tener que echar igual desde sí. aquí también. Bien, sí. mucha, muchas gracias por, por tu labor en, en Innig. Vamos, nos, nos ayuda a todos, tanto que lleves esos, bueno, esos ejemplos de emprendedores en todas las etapas, además, que mola desde proyectos pequeños a proyectos enormes. Y, y cómo también un poco haces challenge a las ideas, que, que nos ayuda a todos a pensar más un poquito más allá. Y mucho ánimo, para yo creo que sois un, una referencia, y que, que tengáis mucho éxito y que eso también anima a muchos otros a pensar en grande. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, José.